hola qué tal de nuevo con ustedes en mi canal creaciones Betina, un saludo para darwin gómez y nancy guerrero hoy les voy a enseñar a hacer esta cajita de amor con dulces y chocolates también quiero enviar un saludo muy especial a oscar marrón amigos les recomiendo su canal aprende sobre youtube suscríbete a su canal para que no te pierdas ninguno de sus videos que están súper interesantes ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vas a cortar un rectángulo en cartón corrugado de 39 centímetros de ancho por 49 centímetros de largo vas a medir en los lados 11 centímetros, trazas una línea en este lado 11 centímetros, trazas la línea esto quiere decir que debe de trazar 11 centímetros en los cuatro lados ahora con la regla y las tijeras vamos a repasar las líneas que trazamos, lo hacemos con todas vamos a cortar lo mismo en este lado y en estos dos lados nos quedaría así esta parte es la lisa y esta es la parte corrugada en esta parte vamos a pegar unos cuadritos de papel yo los pegué de color lila el color es opcional en esta parte debes aplicar la silicona lo mismo que en estos dos lados pero antes de aplicar la silicona vamos a doblar acá para dibujar una letra acá vamos a copiar la palabra love. con marcador vamos a repasar la letra o la frase que vamos a copiar pero antes vamos a cortar estos corazones rojos y con esta hoja vamos a cortar dos corazones más grandecitos. Cuando vayan a pegar el corazón, ustedes deben de calcular el tamaño. Cortamos. Vamos a cortar otro poco acá. Y en esta parte vamos a cortar esta punta para redondear quedaría así vamos a retirar esto de acá estos dos corazones irían en este lado o sea cuando vamos a pegar irían acá cuando peguemos cuando armemos por pues, la base acá ya adelante la letra L la pinté o la dibujé con marcador negro y acá pegamos un corazón pequeño vamos a copiar o hacer la V la repasamos para que nos quede un poco gruesa, en este lado podemos hacer la otro poco más gruesa, la letra L y el corazón lo vamos a delinear con marcador rojo, lo mismo que la letra L y todas las letras en este lado vamos a hacer la letra E cuando vayan a hacer las letras o la base, fíjense en que les quede al derecho vamos a hacer lo mismo vamos a delinearla con marcador rojo al pegar nos quedaría así ya armé la base acá esta parte para que nos quede más pulida estas orillas que se coger y cortar tiritas de un centímetro color rosado y las pegué acá. Esto es solo para pulir y es opcional si desean hacerlo. Aplicamos silicona en los dos lados y pegamos. cortamos acá y hacemos lo mismo en este lado ahora esta decoración que hice lo que hice fue tomar una hoja de papel Negra de 5 centímetros de ancha, la doble por el medio y cortamos. Vamos a aplicar silicona líquida en este empate. Aplico silicona líquida, pego la tirita y aplicamos silicona líquida también en este lado. pegamos acá me quedó faltando una parte, voy a cortar un poco esta tira que me quedó un poco grande y la pegamos aplico silicona para terminar de pegar y corto lo que me sobra para decorar recorté corazones de papel rosado, vamos a aplicar acá para pegar en este extremo, pegamos un corazoncito y seguimos pegando los otros corazones alrededor de la tira Vamos a pegar este último en este extremo. Nos quedaría así. Ahora vamos a cortar goma Eva, cuatro cuadros de 8 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. Para dibujar estas letras. La letra LOP Vamos a dibujar hasta la letra E, vamos a hacer la letra L. la letra O y la última que sería la V vamos a recortar sería para pegar en los lados de la base y luego copiaríamos gracias nos quedaría así esta e le quedó como larguita. vamos a cortar un poco, lo mismo que esta E y vamos a ubicar, vamos a pegar, aplicamos silicona líquida y pegamos y vamos a seguir pegando las letras así en los cuatro lados como les dije con marcador, vamos a copiar frases la más hermosa casualidad de mi vida, punticos suspensivos no Olvides que vivo tan feliz porque al fin encontré la felicidad a tu lado. En esta parte vamos a pegar un mensaje. Para eso vamos a utilizar cartulina plana, dos tiras, una rosada de 13 centímetros de ancho por 43 centímetros de largo y una fucsia de 44 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo. Vamos a pegarlas. Pega la rosada encima de la fucsia y vas a copiar un mensaje nos quedaría así ahora vamos a doblar en cuatro partes de 11 centímetros y vamos a pegar acá aplicamos la silicona líquida y pegamos vamos a doblar y en esta parte vamos a pegar una foto ahora para hacer la tapa vas a cortar un cuadro de 38 centímetros de ancho por 48 centímetros de largo y en los cuatro lados vas a medir 10 centímetros ahora vas a coger una hoja tamaño carta color negro la vas a pegar y vas a pegar fotos de los momentos felices que han pasado juntos acá lo que hice fue delinear con marcador negro a los lados, pegué corazones, acá tengo un corazoncito Apliquemos la silicona líquida y pegamos. También pegué una tirita rosada donde vamos a copiar una frase. Puede ser momentos felices o la frase que deseen. Ahora vamos a armar la tapa, pegamos con silicona líquida, nos quedaría así. Vamos a decorar esta parte superior de la tapa, para eso vamos a utilizar goma eva, vamos a doblar en la mitad y vamos a utilizar una parte. aplicamos silicona líquida y pegamos. Ahora vamos a tomar foamy blanco o goma de edad blanca, corta un rectángulo de goma de 13 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Doblamos acá a la mitad para empezar a dibujar un gatico. Hacemos acá la orejita. Doblemos acá a la mitad. Y terminamos de hacer el gatico. Vamos a doblar. Para cortar, vamos a pulir acá en esta parte y pulimos también las orejitas, me quedaron como mal cortadas. Vamos a tomar una hoja de papel para delinear por todo el borde la silueta del gatico Vamos a hacerlo en una hoja donde se vea más Y vamos delineando toda la silueta Ahora vamos a coger dos cuadritos de goma eva de 6 centímetros por 6 centímetros para hacer dos óvalos o dos bolitas sería para hacer las manitos del gatico y cortamos esto lo vamos a pegar nos quedaría así ahora vamos a delinear las manitos Hacemos estas rayitas acá de las manitos ahora vas a coger foamy de 3 centímetros por 3 centímetros y vas a recortar corazoncitos negros, puedes pegar los cuatro corazoncitos o puedes pegar tres, los que desees para que se vea como en alto relieve y vamos a dibujar ya la boquita del gatico acá este es un retazo de peluche que sería para colocarle las orejitas en caso de que no quieran colocarle peluche pueden colocarle goma eva amarilla o del color que deseen y cortamos dos triangulitos Para ubicarlos acá en las orejitas, nos quedaría así. Acá hacemos esta rayita. Vamos a hacer una bolita negra. Vamos a hacer dos lucecitas. Pueden hacer las lucecitas más grandes si desean, que me quedaron como pequeñas. Y con marcador resaltador de Faber Caster, hacemos un cachetico. Mientras va secando, con marcador azul vamos a hacer una bolita acá adentro y la pintamos esta negra está como un poco clara, vamos a repasar un poco lo mismo en este lado y con marcador negro de punta delgada hacemos tres barbitas estas son unas estrellitas para decorar Con marcador azul vamos a delinear por los lados y ya con diamantina vamos a aplicarle para darle brillo nos quedaría así vamos a tomar dos hojas de papel la negra de 7 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo y una rosada de 6 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo vamos a pegar la rosada en la hoja negra esto sería para copiar un mensaje en este caso como la cajita es de aniversario un año recuerda que la puedes personalizar para cualquier ocasión acá vamos a delinear con el marcador rojo y vamos a hacer acá dos bolitas negras ahora vamos a aplicar la silicona líquida y la pegamos debajo de las manitos simulando que el gatito la las sostiene ahora a esta foto le apliqué diamantina ahora vamos a colocar el papel C. Esto ha sido todo por hoy, espero que la persona quien me pidió que hiciera este tutorial le haya gustado, como también espero que les haya gustado a todos ustedes. Manito arriba si te gustó el tutorial, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, un abrazo para todos.